Aquí se vale de todo. Los taxis luego, luego. Ah, puta, se va a caer. Cuidado, señor, no se vaya a caer. Yeah.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 Oh, just 50 rupees here pay and 650 after driver. Okay. ¿650? Entonces, Sí, entonces, Hola, es el número? ¿Dónde es el número? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde Es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?